¡Hey! Bienvenidos a Messi Yo soy Messi, espero que la iluminación esté bien. Estoy probando una manera diferente de iluminar. Acabo de llegar de comprar un maquillaje y les voy a mostrar y voy a probar todo lo que compré. Estaba en TM. TM es una droguería aquí en Alemania. Droguería para los que no saben, que en mi país no hay, por ejemplo. Yo no sabía tampoco lo que era una droguería. Es una tienda donde venden artículos de higiene, maquillaje, Desodorante, jabón, pampas, este tipo de cosas, no venden comida. Y les voy a mostrar lo que compré y voy a usar todo hoy. Compré esta enorme esponjita de maquillaje de Real Techniques: Miracle Body Complexion Sponge, esponja milagrosa para el cuerpo. Yo lo voy a usar en la cara, pero <risa> aparentemente es cuando la persona se pone bronceadora así en crema o no sé. Compré el famoso spray picador de maquillaje de Catrice que he escuchado maravillas de YouTube. Me compré esta paleta de Catrice, de Blazing Bronze Palette. Una belleza. Vamos a hacernos un look con ella. Me compré este lápiz de ojos de L'Oréal Matte Magic. Es de esos que no hay que sacarle punta por suerte. Me compré esta paleta de correctores. De Catrice All Round Concealer Palette Concealer y corrector. este color Me compré una acetona, bueno, solo no tiene que ver con maquillaje. Me compré este labial de Catrice también Ultimate Matte En el color 50 Precioso, wow Y creo que combina con estos colores Esta crema de Nivea Últimamente he estado usando la crema Nivea Care y ahora voy a probar esta nivea vital antiarrugas para piel madura y se preguntarán tienes piel madura nadie bueno yo tengo 36 años y desde los 21 no tengo suficiente hormonas soy menopáusica quirúrgicamente no tengo ovarios me lo sacaron y eso me convierte en una persona menopáusica desde hace muchos años. Así que sí, se puede decir que tengo piel madura, aunque yo tomo mis hormonas sustitutivas para no sentir la menopausia. Pero no cae mal una crema rica para piel madura porque no me va a hacer nada malo. Yo tengo piel súper seca y yo espero de esta crema que sea muy muy buena para piel seca. voy a tomar el mismo papelito para no desperdiciarla yo me fui a la tienda sin maquillar porque sabía que iba a comprar maquillaje y quería maquillarme con el maquillaje nuevo se siente rica, se siente mucho más ligera que Nivea Care eso es lo que me gusta de Nivea Care es pesada no es grasosa, así que se sienta grasosa, pero es bien bien pesada. Esta se siente un poquitín más grasosa que Nivea Care, pero es más ligera al mismo tiempo. Y mientras se absorbe mi crema humectante, voy a ir a mojar esta belleza. Oh, es grande. Malas noticias, me pica la cara. No muchísimo como cuando me da alergia a un producto, pero tengo un poquito de picazón por aquí por aquí. Por otro lado, no se absorbe, está totalmente grasosa. Ahora se le fue la parte cremosa y se ha quedado la parte grasosa totalmente. Ya mojé esta señorita y es inmensa, es casi del tamaño de mi cabeza. Pues comencemos, voy a probar este corrector... momento, Messi. Voy a probar el corrector naranjita para mis ojeras. Y es la primera vez que me voy a hacer la corrección de color con un, con un corrector así más oscurito que el peach, que es el que siempre uso, que es mucho más clarito. Me voy de una vez con la base y me voy a poner el 12.5 de concealer Define de Makeup Revolution. Hice un video hace poco con estas bases. Chica y estuve ligando la 12.5 con la 11 pero, no sé, cuando me vi en el video me di cuenta de que tal vez hasta la 12.5 sola pueda funcionar y no sea tan oscura como yo quiero ok, vamos a ver bueno, yo la veo en persona oscura, pero no sé cómo se ve en la cámara se tapó el color naranja del corrector eso me alivia sí se puede usar el corrector naranja no se ve pero qué tonta soy esta paleta también tiene conciles así que debí usarlo todavía no me siento suficientemente iluminada así que vamos a probar de todas maneras uno de estos concealers, voy a tomar el segundo más clarito. Es tan durito que creo que hay que calentarlo con los dedos para aplicárselo. ¿Qué creen? ¿Se ve alguna diferencia en la cámara? bien duro es difícil de difuminar es muy espeso vamos a contornear ahora voy a ver si me contornea este color yo creo que es muy claro no es excesivamente claro para mí voy a fijarme el concealer debajo de los ojos con este polvo bien clarito para iluminarlo bien vámonos a la parte divertida lamentablemente esta paleta no veo que tenga ninguna sombra totalmente mate no son super brillantes creo pero tienen un brillito son un poquito satinadas y vamos a ver espero lograr hacerme algo que no se vea horrible como primera sombra voy a tomar esta de aquí Uh, es súper pigmentada, tomé poquita cantidad Y la estoy poniendo súper súper suavemente Con mano muy ligera Y miren cuánto pigmento tiene Wow como segunda sombra voy a tomar esta que está al lado me voy ahora directamente a la cuenca y tan solo un poquitín más arriba de la cuenca porque nosotros los que tenemos párpados caídos tenemos que maquillarnos encima de la cuenca porque todo lo que quede en la cuenca va a quedar escondido, no se va a ver me está gustando, me está gustando Por cierto, ya no tengo la picazón que me dejó la crema nivea, ya se me fue. Había pensado ponerme una de estas sombras bien claritas aquí, pero estoy pensando irme más por el lado oscuro, smoky. Y decidí ponerme esta sombra marrón en el párpado móvil. Para esto voy a tomar un pincel compacto y vamos a ver cómo se aplica. bonito, ahora voy a tomar un poquito de esta sombra más clarita y esto está agregando una iluminación muy sutil, no es demasiado, me gusta, me gusta, wow estoy muy complacida con esta paleta, muy muy muy complacida y con esta sombra más clarita, wow parece que es bien intensa. Me la voy a poner solamente en esta esquinita, aquí abajo. Este color no se nota aquí, pero pinta un poco color lavanda, un poco moradito. Aquí abajo, primero un poco del mismo marrón que os de arriba, que no se va a notar mucho porque es casi el color de mi piel. Pero esta va a ser la primera capita. Y de segunda capita, ya más cerca de las pestañas, voy a tomar este color aquí que dice school que es el más oscuro de la paleta. Wow, usé casi cada color de la paleta. Ahora voy a usar el lápiz negro que acabo de comprar de L'Oreal. Para iluminarme, me voy a poner, voy a cometer la frescura de ponerme este color que dice light, el que usé para iluminar aquí lo voy a usar también para iluminar mi cara porque no me he puesto más cara no compré ningún rubor nuevo y se me ocurre usar un color de estos como rubor y voy a tomar este color que no lo había usado hoy Oh, ¡Qué belleza! Pero tú puedes tomar sombra y usarlo como rubor, no pasa nada. Claro que no toda sombra es adecuada porque si es demasiado intensa, bueno, te pones poquito, pero mira, mira qué belleza. Pero no sé si se nota en la cámara porque es, está bien, bien suavecito. El nuevo labial que compré de nuevo, Ultimate Matte de Catrice en el color 050. Qué nítido queda, miren qué nítido el trazado. Me encanta lo nítido, lo fácil de aplicar. ¡Wow! ¡Qué fácil fue aplicarlo! Ustedes saben que ya lo he dicho en otros videos. El labial es mi parte menos favorita de maquillaje. Porque a mí no me gusta ponerme labial. No me gusta que se vean mis labios. Me es difícil ponérmelos. Pero este labial, este labial sí que me encanta. Muy fácil de aplicar. Se me ven los labios bien, nítidos. Sin tener que tomar una brochita y perfeccionarlo super me encanta, me encanta mi producto favorito de hoy. Y me falta lo último, pues el spray fijador de Catrice Prime and Fine Multitalent Fixing Spray. Este spray lo usa, a ver si lo pronuncio bien, Talalia. <risa> Les dejo el link a su canal ahí debajo en la descripción de mi video. Es una youtuber que yo veo siempre, me encanta ella porque ella es real, ella no es la típica youtuber. Ella es totalmente natural, normal y se maquilla muy bien y ella usa esto todos los días y por eso estaba loca por probarlo. Esto lanza mucha cantidad de spray, no es como el Fix Plus, que lanza como poquito a poquito. Bueno, mírenme la cara. No tengo que decir nada. El olor de este spray es rico, es súper suave, pero es tan agradable. Y tengo dos horas secando, menos se seca. Así que recomiendo ponerse muy poquito. En lo que se seca, este spray que dura como dos horas secándose Me estoy contorneando la nariz señores. este spray Yo no sé si es que no se ha secado O es que se va a quedar así, mi cara se ve brillosa es, No sé, se ve chulo Tengo sentimientos encontrados acerca de... ¿Dónde está? De este producto porque ya se secó pero se ve mi cara se ve húmeda ya se secó ya se secó pero mi cara se sigue viendo húmeda se ve glowy Eso tiene algo muy positivo se ve mi cara se ve saludable brillante pero tengo la sensación de que se ve demasiado brillosa como si yo tuviera la piel grasosa lo cual es una sensación para mí totalmente desconocida mi piel es la más seca del planeta y nunca me había visto tan... tan brillante y no sé si me quede bien o si, o si se ve feo eso estoy confundida <ríe> déjenme saber en los comentarios cómo se ve, se ve bien, debo usarlo más o, o se ve como si tuviera piel grasosa no, no entiendo lo que estoy viendo, nunca había visto mi cara así creo que voy a necesitar un par de horas para saber si me gusta o no me gusta este producto, cuando llegue a mi esposo, lo voy a preguntar: ¿se ve la cara grasosa o se ve la cara saludable? A ver qué me dice. Y por lo demás, me encanta el look, me encanta cómo quedó el look. Estoy enamorada de este labial, no del color, el color está bien, me gusta, pero es, es la aplicación, la calidad del labial. Creo que quiero más colores de esa línea, de esa marca. ¿Qué no me gustó? ¿Qué no me gustó? El spray no sé todavía, la crema esta me pica en la cara. Esta belleza a mí me encanta. Me encantó, me difuminó la base muy rápido. Esta paleta de sombras tiene mucha pigmentación, los colores son preciosos, son súper fáciles de difuminar y es un producto absolutamente y totalmente clásico, Aquí aquí tengo mis dudas creo que me gustó el, el corrector naranja mis ojeras desaparecieron tanto como ellas puedan desaparecer porque el producto no, nunca se va al 100% pero bueno y bueno el verde no lo probé y estos son muy pegajosos, espesos pero mirándolo bien de cerca no veo nada que me moleste se ve muy bien la aplicación fue fue incómoda porque se siente pastosa pero funciona está bien iluminada mi cara y estoy conforme con el resultado final y bueno estoy feliz por mi compra de hoy fue todo súper barato súper barato y muy clásico espero que les haya encantado este video si es así regálame un like si me lo merezco, si creen que este video no vale la pena, dame un dislike, tienes todo el derecho, así que espero verte pronto, si te suscribes me darás una gran felicidad, así que haz clic por aquí en estos videos que te dejo de recomendación para que sigas mirando a chao!